Sí, tiene su propia página web, que eso te lo voy a pasar todo, sí. Eso Pero los educadores, dime, dime los educadores son estas personas. Una, co una cosa, ¿de dónde habías tomado tú mi número de Decirle. teléfono para contactarme? Ah, eh, creo que si no me equivoco cultivando trader, eh, eh, más que todo eso, eso inversionista, porque yo pongo, ¿qué pasa? Eh, me, me gusta hacer contacto en frío, por así decir entonces uh -huh. lo que hago es entrar ejemplo hay un en, en Facebook o pones grupo de WhatsApp inversores y te aparecen un montón de links entonces okay. yo entro a, más, a algunos que otros links y voy viendo los perfiles y los voy los voy contactando la tú, idea tampoco tú, es molestarte sino mostrarte este tipo de información tú, tú si, no, si no, sabes. Si no bueno no hay problema por eso tú no sabes quién soy yo entonces eh, no, no, estuvimos hablando un poco, me, me dijiste que te llamaste Manuel, sos de Costa Rica. Eh, bueno, nada, hace poquito. De, ya, de, de hecho, si nos mira, estamos conociendo. Se ve, se ve que tú eres una persona muy amable, se ve que tú eres una persona eh, bastante, bastante... O sea, aquí le decimos en Costa Rica pulseadora. Eh, si en este momento tú vas a YouTube y y pones Omega Pro el primer resultado que te va a salir de Emanuel G, ese soy yo yo soy un youtuber ah, que de hecho eh, he estado eh, tirándole mucho a Omega Pro sinceramente sí. te digo yo pensé que íbamos a hablar de otra plataforma no sabía que era de Omega Pro entonces por respeto a lo que estás haciendo eh, que yo sé que Sabes mucho y, y no quiero que inviertas más tiempo en mí porque ya que sabes a lo que yo me dedico y lo que yo hago en YouTube, no quiero hacerte perder tu tiempo tampoco. Entonces, yo preferiría que el tiempo que vas a invertir en mí, lo inviertas en otra persona porque si ves los videos de YouTube eh, que yo hago, vas a entender justamente que que es lo que yo hago, y te agradezco ese tiempo, pero yo realmente pensé que era que íbamos a hablar de otra de otra compañía está, bien, está, bien, está bien, no hay drama. Ahora, eh, antes que, bueno, eh, eh, veo que no, no, vas, no vas a escuchar, no hay drama por eso. Eh, pero, ¿por qué o sea ¿por qué tiras tanto a Omega Pro Bar, si si no, veo que no lo estás haciendo, no? Eh, ¿cuál, es, cuál es el problema que te, te está generando Omega Pro, porque si le estás tirando mucho a Omega Pro es algo en contra o una bronca, algo tenés con, con lo que es Omega, porque no. si no lo estás haciendo, es como, es, que, es eh... como que no sé, yo tiré, es como que yo tiré contra vos, ¿me en este, entendés? En en en en en claro. o sea, no, porque Manuel tira un montón de videos diciendo cualquier boludez, o sea, yo creo que eso no, no habla de, de que tengas valores, eh, Manuel, o sea, yo entiendo tu este punto de vista, pero eh, para mí lo, eh, lo que hacen. Y, te, si te, espero que no te ofendas, ¿no? Pero para mí eso no tener valores. tirarlo a una compañía sin estudiarla, sin estar ganando, o por lo menos estar ahí, ¿no? Es eh, que, vamos, que vamos no, a ver. No tener valores, pero bueno, cada uno tiene su... El, el argumento de que si no estás dentro de la compañía no puedes opinar. Es como decirte que si, si yo te digo a ti que te tiras de un puente, te vas a morir. Tú no vas a tirarte de ese puente para saber que realmente es cierto y que te vas a morir. Entonces... Realmente... No, pero... Eh, yo creo que para hablar de una compañía o de una persona tendrías que conocerla, estar infiltrada por lo menos como para decir bueno, está bien Ya pero, está infiltrado de hecho Nada, para mí eso es falta de falta de valores, no más, nada más o sea Y entiendo bien, eh, no sé cuál es tu bronca con Omega o no Tu bronca es con Omega igual, no es con, con la gente de Omega Tu bronca es con Omega Justamente porque, por, que, si por eso decís, te le tiras video a Omega. No, no te estoy haciendo perder el tiempo en que sigas con tu, con tu presentación. Porque yo no solamente le tiro mega. Yo le tiro a muchos esquemas Ponzi que hay en el mercado. Pero voy directamente contra la compañía. No contra las personas. Entonces, respetando Mira, eso... O sea, me, me, me podrías explicar qué es un esquema Ponzi? Un esquema Ponzi es donde el dinero que invierten las personas lo utilizan. Para pagarle a los demás. Ahora... Si tú me Buenísimo. dices que el dinero viene de Forex, ¿por qué Omega Pro perdió la eh, auditoría de la FSA? Si tú me dices que el dinero viene de Forex, ¿por qué ya no están trabajando con Active Trade en Europa? Ahora están trabajando, se supone que en el mercado asiático y no se sabe cuáles son los traders que están eh, utilizando para hacer este movimiento si tú me dices que el dinero viene de Forex ¿por qué están como desesperados poniendo estas promociones donde si inviertes mil, mil dólares te dan gratis una licencia de 100 dólares? ¿por qué esta supuesta promoción de que eh, pusieron el precio de la licencia de 49 a 99 para hacer una supuesta promoción y volverla a poner al mismo pre precio que estaba anteriormente? o sea, hay muchas, hay muchas cosas de las que se puede hablar Genial eh, Bueno, para mí no es un esquema Ponzi Porque bueno, claramente Un esquema Ponzi es eso Pero por lo que yo veo y los números que tengo Y tengo gente acá que, que está conectada directamente Con lo que son los dueños de Omega Y sinceramente Los ¿Tú? números son muy reales Más, Me he sentado a hablar con un diamante azul amigo mío que me ha invitado Y me ha mostrado y me ha hecho ver un montón de cosas Que yo decía, wow, o sea, está bien Tú sabes qué es IconTech. Eh, pero bueno, cada uno, cada uno lo ve de diferente manera, ¿no? O sea, yo tampoco, como te digo, eh, nada, eso, tranqui, o sea, es, es tu punto de vista igual, ¿no? Pero para mí, gente que habla mal de una empresa sin estar en una, no, le falta como un poco de valores, o sea, aprender más de valores que de compañía. Pero bueno, cada uno hace su trabajo como le corresponde o como le gusta, ¿no? Esa, eso es idea Jesús, tú sabes qué es IconTech. ¿Cómo? ¿Tú sabes qué es IconTech? No. Juan Carlos Reynoso estuvo promocionando como CEO y fundador de esta empresa, una empresa que pagaba un 2.6% diario y dejó a mucha gente sin dinero en el Perú. De hecho, puedes ver mi último video y ahí vas a entender... Todo de lo que te estoy hablando. Una empresa que duró dos años, una empresa que él promocionaba como el mejor vehículo financiero y cuando cayó dejó a muchas personas sin dinero y justamente eso es lo que va a pasar con Omega Pro. Si él ya lo hizo una vez, lo va a hacer dos y tres y cuatro veces. Buenísimo. Genial. Sí, igual no voy a mirar tu video porque lo peor que podría hacer una persona es mirar los videos de YouTube, o sea, cualquier persona puede subir videos, así que menos sabiendo que la persona no lo está haciendo, así que bueno, nada. Qué eh, lástima que estás es tan adoctrinado, adoctrinado por, por ellos que no bien. puedes pensar por ti mismo, dejan que, dejas que ellos no, piensen no por ti, porque tú, tú aceptas no por nadie porque lo que ellos te dicen sin o sea, averiguar si es cierto o no. Demás, pero no estoy adoctrinado. Si no puedes ver un video de YouTube que habla en contra de la empresa que promocionas es porque estás adoctrinado. Porque no quieres dejar de creer lo que no, estás creyendo. No, no porque cualquier persona puede subir video a YouTube, Emanuel. O sea, vos subís video a YouTube, me estás diciendo. O sea, para lo, mí sos lo, cualquier lo, persona. Lo o sea, que... No es que sos una persona Si Me decís que sos multimillonario, rico y demás. Bueno, está bien. Tú, tú sabes Pero... que eso es un argumento o sea, estamos hablando, ad está Jordan Belfort, un montón de personas que para mí... Dudo que, que, que haya algo, algo raro ahí, o sea, Si no, que si de no, una persona. Si no bueno, vamos uno, por ese argumento a, a le, el buen ejemplo. de que YouTube para promocionar Omega, Omega Pro que, si tienes vos... que ser millonario. Yo no creo que tú seas millonario como para estar ofreciendo Omega Pro, ¿o sí? No, pero no estoy hablando mal de Omega Pro. Estás promocionando un esquema Ponzi. Y no quieres sí, que... Estoy y, la compañía, Rey. y no quieres ver promo... ¿Tú ¿no? haces Omega Pro? No, yo no hago Omega Pro. Ah, listo. Porque yo advierto sí, sí, sí. de Omega Pro, ¿me entiendes? ¿Cómo sí. puedo yo advertir de una, una empresa que es un Ponzi y yo meterme? No es ilógico lo que estás diciendo. Si no. yo te digo que si pasas por un no, no, pasillo no. y no te asaltan, yo no voy bueno, a meterme a sí. ese ¿cómo pasillo puedes a que promocionar me promocionar a una empresa para que no te metas y vos no estás metido? <risa> Tú sea, sí tienes que, que, digo, que no estar. No, pruebe, no sé, el jugo de naranja porque es feo y yo me no lo probé. Jesús, o sea, es que no, no el, lógica, el, el, ¿no? mismo, el mismo esquema lo siguen GoArbit, lo sigue Pietra Verde, lo sigue Ganancias Deportivas. Y todas estas empresas que te estoy mencionando ya cayeron. Y Omega Pro sigue el mismo guión, sigue el mismo panfleto. ¿Cómo me va a decir usted que yo tengo que meterme el, cuando se parece a todas estas empresas? Omega Pro, y de hecho, no sé, te para aseguro no parece, para... que Omega Pro va a caer en los próximos Omega meses. Omega rompe el paradigma de todos porque... Mira, Emma, para mí, yo te voy a ser sincero lo que a mí me, me, me llamó la, la, la atención de, de lo que es Omega. Primero que ninguna compañía te muestra en lo que invierten ni te muestran las ganancias. Omega nos muestra los filtros, o sea, en su página nos los todas las ganancias que yo tiene y compañías no lo hacen. Hay compañías que dicen que invierten en minería, bla, bla, bla, y no invierten en nada. Icontech, es la empresa en la que Carlos Reynoso era el fundador y era el CEO, CEO que... Icontech mostraba todo eso. ¿Y qué pasó con Icontech? No, ni de no. Yo ¿Ya no sé existe? Yo sé que Omega, eh, el cual Reynoso acá es el, el, lo que es el... ...gerente general, pero no es el fundador, el fundador de, es, con empresarios, O sea, peor que él era el fundador y él mostraba los resultados y esa empresa ya no existe. Esa empresa dejó a miles de personas en el Perú sin dinero. Y él mostraba resultados sí. y había gente como tú que lo apoyaba porque por decía que era, por eso, Perú, era algo totalmente diferente. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Por eso, por eso Perú es el segundo país que más factura. Me imagino. Taraniel. Igual que igual, <risa> igual que, IconTech, Perú que era el primer de que lugar más factura, de más personas que Me imagino que, que Perú no volvió a confiar en él. Igual y, oh, Exactamente. Entonces, si es una persona que ya tiene eh, antecedentes de que ha participado en esquemas Ponzi, en estafa, ¿por qué ahora sí hay que creerle? Si está siguiendo los mismos pasos que ha hecho con Icontech. Bueno sí te entiendo, pero bueno, eh, bueno nada ha sido un placer, eh, pero bueno nada yo sinceramente no, no yo te soy sincero no me informo ni en Google, ni en Wikipedia, ni en Youtube, ni en TikTok Si o sea, te informaras en Google hubieras, te, decir, te hubieras dado cuenta ejemplo, de los antecedentes Pero hay gente de... que dice que Angway es una estafa, Angway y si no vos es una ves estafa. a Angway es la creadora del multinivel, hay, es que una explico? cosa es un multinivel y otra hay... cosa es un ponzi hay que saber distinguir esas dos cosas. Esto no, es, esto, pasa que esto no es Ponzi esto es multinivel. No sé que estamos hablando que acá no hay plataforma, o sea, Omega no tiene si una plataforma en la cual vos descargas en Play Store y tal. No, o sea, si, Omega maneja. Si su en Omega nube, Pro dejaran de, de meter inversores, si, un, si en un mes hubieran cero inversores en Omega Pro, Omega Pro seguiría. ¿Sí? sí, entonces, ¿por qué están como desesperados haciendo promociones para que entre más gente? ¿Por qué necesitan que entre más gente? El propio Juan Reynoso dijo sí, sí. que las compañías que caen son las que no tienen los líderes educados que estén metiendo gente. O sea, el dinero viene de la gente, no viene de Forex. Si viniera de Forex, podrían tener cero inversionistas nuevos y seguir funcionando. No. No, no, no, no. Mirá, sinceramente, eh, para mí no es así. Yo estoy metido adentro y no voy a discutir, si no te voy a discutir más algo que, que, sinceramente, me puedes estar hablando y no estás metido. O sea, además, o sea, háblame con, con criterio y con cosas. O sea, si estás metido, te voy a decir, bueno, está bien, Sabes qué, Emma? Estás metido y está bien, tenés razón, pero no estás metido. Imagínate estás cuánta no plata hubiera perdido no yo. No sabes ni de lo que es... Si yo hubiera metido no plata lo, en no IP Capital, es eso, si hubiera no metido plata en, en Warbit, si hubiera metido plata antes, en Pietra Verde Y yo he hablado de esas es más, plataformas no y todas han caído. Empresa, todas. Además. Ahora sigue Omega Pro. Yo, Entonces no tengo no, que meter no quisiera, dinero no, para saber no qué pronto va a caer. Sí. Omega va cinco años eh, y, y no dudo que caiga. Eh, Warbit, vos la pones en, en lo que es cine for home, no aparece. Eso sí se va a caer. Eh, o sea, no... La única hay, revista hay que aparece filtros filtros, es Business o sea, for Home, cual, porque es una empresa de pago. Delaware eh, Sign y Andrea Zacax aparecen en un artículo de Forex. Y justamente en ese artículo de Forex bueno, dicen que es un artículo pagado por ellos mismos. Si tú lees ese artículo, todos los artículos al pie dicen que es pagado. Todos los artículos se pagan, Emma O sea, me, si vos decís que es tan fácil poner un artículo vos y... Y a ver si te lo suben. No, porque ni yo ni usted tenemos el dinero <risa> te suficiente que para va a aparecer marcar, va a mar va a mar Forex va a manchar, no creo que Forex, siendo un, un, un coso como lo es, o sea, una página como lo es tan conocida, va a manchar su nombre por dos personas. No, bueno, es que el ya. hecho de que Omega Pro Está bien, que trabaje bien. en He Forex, en miles de no en quiere decir nada, que sea verdad de que trabaje pagado, en Forex. Sí, o sea, todo se paga. Si trabajara en Forex, tendría el registro de la FCA, cosa que no lo tiene. Entonces, el argumento de es que, es que, no que trabajan que ver, el nadie, dinero ¿no? en Forex quiere decir que no lo hacen. No van a manchar nada porque no meten no, dinero si es, en Forex. Eh, bueno, está bien. Si vos pensás eso... No, si vos decís te decir? que... No, te voy a si... cambiar, no puedo hacerte cambiar de opinión. Así que, no, ni yo quiero nada, hacerte eh, cambiar de opinión. Que te quiero responder okay, algo habla. y después si querés... Eh, Hablame, pero me estás te quiero hablar y me hablas más fuerte o sea, Déjame que te hable algo que me preguntarías Es que hablo y, más fuerte ¿sí? porque tampoco me dejas hablar Y yo quiero que me escuches Si te quisiera escuchar eh, Pondría un video de YouTube, pero No me sirve, o sea, no me sirve No te sirve si no que te cambies tu mentalidad Ese es el tema, si vos no haces el negocio Es como que me No sé, como que me diga que, no sé no, no puedo. Eh. Fíjate que no hago el negocio y lo conozco que no mejor me cierra, que tú. Sí, sí, sí. sí. ¿Me no. puedes decir cuáles son los brokers con los que trabajo Omega Pro? <risa> Persona que no, no sabe lo que está hablando.